¡Muy buenas! ¿Qué tal todo el mundo? ¿Bien? ¡Estupendo! Pues acompañadme al viaje que vamos a emprender hoy para conocer la diferencia entre lenguaje y lenguas que muchas veces las utilizamos como sinónimos pero no lo son. Tenemos que aprender a diferenciarlos así que adentrémonos en los misterios de la lengua española. ¡Venga, seguidme! Qué mejor manera de comenzar que dejando claro cómo se llama esta asignatura porque parece, insisto, que es que lo podemos llamar lengua o lenguaje de manera indistinta, que son intercambiables, o incluso cuando estamos especialmente vaguetes, lo llamamos lengua. Pero, ¿cómo es más correcto? ¿Es la asignatura de lengua? ¿Es la asignatura de lenguaje? ¿No os lo habéis preguntado nunca? Pues vamos a dejar las cosas claras. Lenguaje, lenguaje, ¿de acuerdo? Es la capacidad que tenemos todas las personas para expresar y comunicar ideas, sentimientos y experiencias. Insisto, tenemos todas las personas para expresar y comunicar ideas, sentimientos y experiencias. Eso es lo que es el lenguaje. Mientras que lengua es el conjunto de signos, sonidos y normas que emplea un grupo de gente para comunicarse entre sí. El conjunto de signos, sonidos... y y normas que emplea un grupo de gente entre sí, pero es que a lo mejor otro grupo de gente utiliza otro tipo de signos, sonidos y normas. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente lengua es más bien sinónimo de idioma. Existe la lengua castellana, existe la lengua china, la catalana, la inglesa, la rusa, la lengua de signos... ¿de acuerdo? ¿Cuántas más conocéis? Seguro que muchas más la lengua francesa, la lengua italiana, ¿verdad?, el japonés también, muchas, un montón de ellas. ¿Me creeríais si os dijera que en el mundo hay más de 6000 lenguas? Pues creedlo porque es verdad. Pero vamos a estudiar concretamente las lenguas que se hablan en España. Recordaréis de clase que hemos hablado del euskera, que hemos hablado del gallego y que hemos hablado del catalán. Hay otras lenguas, por ejemplo, concretamente en Valencia se considera que se habla valenciano, otras como el aranés o el venasqués, el bable, pero vamos a centrarnos en este curso en gallego, en vasco o euskera y en catalán. Y, por supuesto, la otra lengua oficial que se habla en España, que se habla en el resto del territorio, no nos podemos olvidar en las Islas Canarias, también, y en Ceuta y Melilla, que es el castellano o español. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las lenguas que se hablan en España, principalmente, las mayoritarias, el gallego el vasco o euskera, el catalán y, por supuesto, el castellano, también conocido como español. Bien, y hemos llegado al final. Con todo esto me despido por el momento de todas vosotras y de todos vosotros. Espero que hayáis aprendido las diferencias entre lengua y lenguaje y que hayáis descubierto un montón de cosas interesantísimas sobre las distintas lenguas que se hablan en España. Así que, sin más por mi parte, os digo adiós Adeu, adeus y agur, que por cierto, si no os habéis dado cuenta, adiós es castellano, adeu catalán, adeus gallego y agur euskera. Pues lo dicho, que muchísimas gracias por vuestra paciencia y por vuestro tiempo y espero que os haya sido entretenido a la vez que interesante. Venga, nos vemos la próxima.